El objetivo de las entidades de economía solidaria es la transformación social a través de, de lo económico. ¿no? Y está claro que esto, como entidades solas o aisladas, no lo podemos hacer. ¿no? En la unión de, de todas nosotras con mucha más, más gente es cuando realmente podemos transformar esta, esta sociedad. ¿no? De ahí, por eso, yo creo que es la importancia de, de trabajar en, en red. La primera letra de REAS significa red. ...y quiere transmitir la importancia de una manera determinada... ...de trabajar y organizarse. REAS eh, se organiza a modo de red horizontal... ...donde todas las organizaciones pertenecientes están de igual a igual... ...y que permite también la incorporación de otras personas colaboradoras... ...en el propio trabajo en red. En la red es muy importante la horizontalidad... ...el hecho de que no haya jefes y las decisiones se tomen... ...con la mayor participación posible pero también es fundamental el respeto a la diversidad y la autonomía de cada una de las organizaciones que forman parte de ella. Así, cada cual puede trabajar a su ritmo y con el grado de implicación que decida asumir, pero sin que nadie se quede fuera. Uno de los primeros principios de, que ponemos en la Carta Solidaria de Reas es justamente la igualdad, la equidad. Y eso significa que hay que contar con todas las personas. Y contar con todas las personas es contar con su participación ...y ofrecer transparencia en todo el funcionamiento de la red. Los distintos grupos o entidades se organizan en redes territoriales o sectoriales. En las redes sectoriales se juntan quienes trabajan en el mismo sector económico... ...como el reciclaje o las finanzas éticas. Las redes territoriales reúnen a quienes trabajan la economía solidaria en cada territorio... ...como la Salsa en Cataluña, Anagos en Canarias o Reas Galicia en aquella zona... Cada uno de estos espacios mantiene su autonomía y una dinámica propia. Reas Euskadi nació en 1997 y en la actualidad agrupa en la Comunidad autónoma vasca a 47 empresas y entidades que trabajan en el ámbito de la economía solidaria. Bueno, Reas Aragón, aunque somos únicamente 17 entidades, que igual comparado con otras redes territoriales puede parecer que somos pequeñitos, pero la verdad es que aquí dentro de Aragón tenemos una presencia fuerte. Reas Navarra agrupa a más de 42 organizaciones y más de 40 personas a título particular que están involucradas. Eh, según un estudio que hicimos, eh, ¿da servicio entre estas entidades y empresas a más de 200.000 personas en Navarra? Mira, en las CIES actualmente lo que somos es una cincuentena de entidades, que vienen de, de económicas, eh, y luego hay 8 entidades de soporte. Lo, lo que suposa como sociedad catalana la aportación que estén atrás, a lo mejor cuantitativamente no es muy grande, eh, porque realmente son muy poquetas entidades. Cualitativamente ¿no? yo pienso que, que este aportando es aire fresco. REAS es la organización en la que se coordinan todas estas redes para trabajar objetivos comunes. Por eso le llaman Red de Redes. Hablamos de Red de Redes. Y lo hacemos porque entendemos que lo fundamental del trabajo para extender la economía solidaria y, que real, y para que realmente esa práctica se convierta en, la, en alternativas viables, requiere del trabajo en red. En red en los propios territorios y también en red a nivel estatal, europeo e incluso internacional. Bueno, la forma de trabajar en, en red es una forma participativa y horizontal, ¿no? Participativa y horizontal tanto para las personas trabajadoras de las propias entidades que formamos eh, REAS como para las entidades. ¿no? Todas las entidades tienen voz y voto en, en lo que son las decisiones de, de REAS. ¿no? Haces partícipe a todas las personas desde lo que cada persona y cada entidad puede aportar. ¿eh? eso Es lo importante, trabajar en red no todo el mundo tiene que ir a la misma velocidad, no todo el mundo tiene que pensar lo mismo, no todo el mundo tiene, sino tener unos puntos comunes que son los que realmente nos unen y esos puntos comunes nos llevan a hacer unos planes de trabajo y una estrategia común. Te da la posibilidad de llegar a muchísima más gente o a muchísimos más lugares en el formato de trabajar en red que no trabajándolo en tu propia entidad o solo en tu entidad. ¿no? Para mí sería un efecto multiplicador. ¿no? El trabajo en red nos permite desarrollar eh, proyectos que para que sean viables y que realmente incidan en la esfera económica, necesitan de la agregación de mucha ciudadanía y de la agregación de muchas organizaciones y empresas de economía social. Yo pienso que las ventajas de trabajar en red es que se recoge lo, lo mejor de la organización o lo mejor de las personas que están contribuyendo a esa red y se amplifica, se visualiza muchísimo más cualquier buena práctica, cualquier ejemplo, cualquier experiencia. ¿no? El objetivo común que tiene REAS es impulsar una economía que esté al servicio de las personas y a las empresas que la hacen posible. Este horizonte se concreta en distintas prácticas colectivas. Bueno, uno de los aspectos positivos del trabajo en red es que permite crear estrategias y crear eh, herramientas eh, que mejoren el trabajo que hacen las propias organizaciones de la red. Eh, una de ellas, y que llevamos ya unos años implantándola en euskadi es la herramienta de la auditoría social. Bueno, La auditoría social es un proceso por el cual una organización puede evaluar su eficacia social y también el comportamiento ético en relación a sus objetivos. Es decir, mire si realmente está cumpliendo con, con los objetivos sociales y tiene resultados eh, sociales importantes, pero a su vez, tan importante como, como ellos, medir también y evaluar cómo se consiguen esos, esos resultados. En Euskadi hemos desarrollado una batería de indicadores de economía solidaria que son comunes al trabajo que realizamos todas las entidades que pertenecemos eh, a REAS. Bueno, a través de un proceso participativo que estamos llevando aquí en Aragón, ya son más de 44 entidades las que estamos participando en este proyecto de creación de, de mercado social. ¿no? Que En definitiva, lo que, lo que pretende es crear circuitos alternativos desde la perspectiva del, del consumo responsable. ¿no? Dentro de, de estos ámbitos nos encontramos un montón de iniciativas eh, que trabajan en temas de consumo, eh, como cooperativas de consumo, en la distribución, hay un montón de tiendas de, de comercio justo, de agricultura ecológica, un montón de entidades de economía solidaria eh, que ya están produciendo de otra manera y varias iniciativas eh, de ahorro y de finanzas alternativas. Con el mercado social lo que pretendemos en definitiva es potenciar y visibilizar las entidades de economía solidaria, las empresas de inserción, la agricultura ecológica, los productos de, de comercio justo. La marca unificada ha surgido de una campaña de comunicación social, que hemos hecho aquí en Navarra, y ha significado la posibilidad de visibilizar a todas las entidades y empresas que están involucradas. La marca unificada es un símbolo, que es una manzana eh, que está comida como con tres, eh, tres Es. Las Es son economía solidaria, ecológica y ética. Todas las entidades y empresas que están involucradas se comprometen a tres temas. Uno que es que asuman los principios de la carta solidaria, otro que estén trabajando en red y otro que hagan auditoría social. Lo que quisimos es concretar las alternativas que teníamos desde la óptica, desde la visión de la economía solidaria, que podíamos aportar a los movimientos sociales, a la sociedad a la sociedad en general, ¿no? Entonces lo, lo hicimos en formato de cálogo porque consideramos que era más útil para ordenar las, las ideas y las propuestas. ¿no? Entonces teníamos propuestas que tenemos en las finanzas éticas, en los seguros, en el consumo responsable, en, en, en los bancos, etcétera, y lo fuimos concretando en ¿eh? un formato original porque estábamos poniendo una expresión popular, un proverbio, ¿vale? que definía la, la alternativa que estábamos dando y luego concretábamos en la alternativa de decir, mira, se puede hacer de esta manera, puedes tener más información en esta página web, etc. ¿no? REAS es también un movimiento social que busca incidencia política. Pretende ser un instrumento de construcción propositivo al servicio del desarrollo comunitario y una herramienta de resistencia al sistema económico neoliberal. Es una red que impulsa una reapropiación de lo público por parte de la ciudadanía, así como la democracia económica. Cada vez estamos más coordinados y eso nos está ayudando a poder compartir mucho, mucho más conocimiento y muchas más buenas prácticas, que de esto se trata, para conseguir, bueno, pues que realmente no solamente cambiemos este mundo, eh, que es necesario, sino que pongamos en común lo que ya estamos haciendo y estamos consiguiendo, que es mucho.